Todos tenemos una historia para contar, y si estamos juntos, mucho mejor. Hoy en Ida y Vuelta, nos cuenta su historia de vida. Qué lindo, ¿no? Lo prometido es deuda. Aquí estamos juntas entonces y nos va a contar su historia de vida. Consultora psicológica, ella es María Laura Vitale, como lo veníamos anunciando desde muy temprano en el programa, donde tenemos una temperatura tan agradable, 24 grados 6 décimas y se espera muy buena temperatura para el día de hoy, 30 grados la máxima. Bueno. Muy, muy, muy agradable el tiempo, el fin de semana, ¿no? Un buen fin de semana. Y aquí estamos juntas, que ella está filmando. Eh, bueno, vamos a estar hablando un poquito de lo que es la historia de vida de Ma, eh, Mali Vitale. Mali, como le decimos nosotros, todos los que la, la queremos, la conocemos desde hace un montón de tiempo. ¿Cómo estás, Mali? Buen día. Muy bien, Vero contentísima de estar acá con vos de nuevo gracias, tanto tiempo bueno, vamos a, a, a poner bien el micrófono para que podamos escucharla bien a Mali entonces que acá se está viendo todo en la cámara pero vamos a, a estar hablando de cómo comenzaste vos con, con esto de la consultoría psicológica, Mali cómo fue lo que te decidió empezar con esto bueno, yo, yo soy abogada en realidad de, sí, de claro base, pero... La vocación estaba puesta en otro lado, no, no le encontraba la beta la abogacía desde lo que era el ámbito del conflicto, ¿no? Uh -huh. Sí en lo que era la mediación. Eh, bueno, y la segunda carrera mía fue 10 años después en consultoría psicológica y que fue un cambio muy profundo. Y bueno, y eso fue hace como 15 años. Y de todos modos había una inquietud eh, que no se resolvía, eh, que tenía que ver que. Eh, yo todavía no estaba muy tranquila, con muy íntegra no con la vocación y, y con el estar en la vida Siempre en lo existencial estaba eh, como en una búsqueda, que, que había algo que no encontraba no Qué bueno que digas esto, no porque hay mucha gente que por ahí se pueda sentir identificada también claro. Es decir, qué es lo que estoy buscando que no uh -huh, eh, y bueno, y a partir de la muerte, del de, de fallecimiento de una hermana, que fue hace como dos años, eh, me llevó a darme cuenta que eh, a pesar de que mi hermana había estado 30 años enferma eh, y ya no estaba, eh, seguía habiendo una carga y una inquietud y, y como cierta angustia existencial, ¿no? Eh, que no se iba. Entonces alguien me, me dijo, ¿por qué no probás con el desdoblamiento del tiempo?, Uh -huh. de entrar en tema porque esta ley que es universal y física tiene como efecto cuando uh -huh. la empezás a integrar a tu vida que tu pasado pierde carga como se te alivia el pasado qué maravilloso como de un qué reseteo. se trata entonces este desdoblamiento del tiempo bueno así fue como llegué yo a eso eh, el tema fue que lo probé sí. y de hecho funcionó. Lo probaste con vos misma. Con, conmigo misma. <risa> mira vos. Eh, básicamente probé eh, con derivaciones nocturnas, Ajá. que es como el corazón de, de integrar esta ley. Eh, y ahora les, les voy a contar un poquito de qué trata. Dale, contame. La eh, ley de desdoblamiento del tiempo <risa> es una ley física y universal que siempre existió y por ser universal estamos absolutamente todos incluidos. Uh -huh. Y eh, fue como redescubierto esta teoría reciente que salió a la luz con mediciones matemáticas y desde lo físico, eh, fue eh, por el físico astrofísico eh, Jean-Pierre Garnier uh -huh. que de, re, redescubre, digamos, esta ley.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 Qué bueno. El siguiente sábado la relación va a ser con la justicia, el desdoblamiento de tiempo con el sistema judicial Ajá. en una boda de Mar del Plata y vamos a dar el cambio de lógica o de óptica, a, vamos a relacionar la ley de desdoblamiento del desdoblamiento de tiempo con justamente la ley del sistema eh, judicial. Pero qué interesante. Bueno, eh, da otra vez entonces dónde te pueden localizar entonces uh -huh. en Facebook o la página? Hay varios con... videos en YouTube también. Uh -huh. eh, bueno, me pueden buscar por María Laura Vitale. Sí. Eh, y la página del Facebook, Desdoblamiento Vitale o Desdoblamiento, dentro del Facebook es Desdoblamiento del Tiempo, Charla Talleres y van a ver mi loguito que es amarillo con espiral azul. Sí. Y el... Eh, mail es redcomunicacional.com. ahí está lo que estaría buenísimo es que si, bueno, si alguien quiere hacer preguntas, consultas o mismo llamar a la radio genial para, para sí, preguntar sí, sí. y vamos a hacer la conexión nosotros con vos sí. ¿eh? cualquier persona que se comunique y sí. que quiera hablar con vos bueno, le vamos sí, a hacer la data. sí, además yo tengo en casa en el consultorio también Ajá. acá en, en Los Nogales, en Villa de Mayo sí, está cerquita sí, y ahí se va integrando porque cuando uno empieza a hacer las derivaciones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 Qué lindo, qué interesante entonces este tema y agradezco Mali realmente de estar juntas en el día de hoy uh -huh. eh, tanto tiempo, ¿no? Que, sí. que nos conocemos y, que no, y hace es que mucho que no nos... mucho. <risas> Yo también. Eh, que, Bueno, muchas gracias por estar acá. Bueno. Y nos veremos mucho más seguido. Sí, ¿eh? cuando quieras. Bárbaro. Gracias, Mali. De nada, al revés. Gracias bueno. a vos. Bueno, vamos a seguir juntos. Entonces ya son las 11 menos cuarto. Tenemos mucho más para contarte en el programa de hoy y estamos despidiendo a Mali Vitalé, agradeciendo...